Eh, nos hemos unido, el presidente, bastante, no, no, no tan prolongada, pero sí más de 20 minutos, en el que hemos podido tocar todos los puntos y bueno, el presidente ha expresado su intención de colaborar y coadyuvar en todos los temas de la Universidad Pública del Alto y nosotros también nos hemos eh, aperturado a un diálogo sin condiciones con el gobierno para que podamos eh, enfrentar este tema de la situación financiera continuamos con un déficit en la universidad se ha delegado a la parte del Ministerio de Economía y Finanzas para trabajar ese tema eh, también el tema de los proyectos de transformación universitaria que tenemos para que podamos hacer mesas de trabajo y finalmente el tema de la compañera Jonathan, que nosotros hemos pedido que ese tema no quede en la impunidad y que siga continuando, la justicia tenga que hacer su trabajo identificando a los responsables de esa situación. En estos momentos, el déficit está sobrepasando los 20 millones de bolivianos y eso con reduciendo muchos costos. Ese es la, el déficit con el que vamos a terminar la gestión 2018. Nosotros nos hemos comprometido con el Gobierno Nacional a no generar movilizaciones, pero también hemos pedido que las atención a nuestra situación financiera sea lo más oportuna posible. Estamos. Eh, con toda la predisposición a mostrar nuestra situación financiera y la realidad de nuestros gastos, si son onerosos o no en el tema, por ejemplo, de personal administrativo, personal docente.